A, G, W on the track No quiero un cuento, no, yo no, no quiero un no. cuento, no, no, no, no Arriba tumbado, no. arriba tumbado. No quiero un cuento, yo no quiero un cuento, no, no, no, no. ¡Va tu ya no me quiso por mi borracheras Mi visión la pone de mala La enferma mi actitud malvada La tóxica ya no quiere nada conmigo Y eso me emperra Todo trabando la mano Vienen garrotadas, La vida me lleva a la chingada Cada mamada que me pasa Que juro que me hago una limpia Mi vida salada No vengo de rancho pero vengo de barro, Donde aprendemos que nadie es el dueño De nuestro diario Solo vivimos al día Pase lo que pase No sé qué me pasa Pero cuando miro las estrellas Quiero llegar a ellas Se me acaba el aire Vomito sangre de Tantas drogas sintéticas Pero me encula no tengo postura La vida pasada sigue la tortura Estamos alertas para decirte que te quiero Pero no me pinta la pluma Se gastó la tinta de tantas cartas Explicándote que no quiero saber de ti Me rompiste el corazón Mujercita me gustó Lo que me hiciste sentir En un alto y alter, al final solo fue mentir me encula, no tengo postura, la vida pasada, si la tortura, estamos alertas para decirte que te quiero. No quiero un cuento, yo no quiero un cuento, no, no, no, no. Arriba tu arriba tu bato. Arriba tumbado, boom. arriba tumbado, homes. Me dejó por alguien más. Yo la neta no estoy para rogar. Si se quiere largar, que se largue la puerta está grande. Ay, mamá, qué caray. Ahora resulta que yo fui quien la cago más. Cuando tú también la cagaste, aquí está pa' tu buey para perdonar. Ja, ja, ja, ¿Qué reza me das. Ahora resulta que tú ya quieres regresar. Pero las cosas ya cambiaron, ya no soy el mismo de antes. Ay, ay, ay, el karma te llegó, mujer. Ahora puedo ver tus ojos llorando lentamente sufriendo por mí Porque yo quise algo contigo y tú no, no, no Tú nada más me quisiste por el dinero Pero te fuiste con la finta de que yo era un billetudo Pero me la pasé en el barro me mando de esa esa De la que me prendí relaja, mejor guardar la calma Que ya llegó el killer que te va a destrozar toda tu alma Baraja, baraja Aprendí de ti y lo, lo mejor, mejor de, de mí. mí. Te ofreces con aquel que te ofreces Con sus amigos sí. Te envías hacerle cambio Los en años. Las mujeres me hacen daño eh, Todas ay. las que No, no, no, no. Arriba tumbado, boy. Arriba tumbado, horse. No, quiero un cuento, no. Yo no, no quiero un cuento. cuento, no, no, no, no. Arriba tumbado, boy. Arriba tumbado, horse. Fue el killer ya. Yeah.